Hoy veremos cómo mejorar el bucle if que veíamos en la última clase. Para ello lo que vamos a hacer es, en vez de crear dos condiciones, evaluar una para evaluar si algo es verdadero y otra para evaluar si algo es falso, usar la parte else del bucle if. Todos los bucles if pueden crearse con solo una condición y ejecutar las instrucciones que tengan que ejecutarse si se cumple la condición y no hacer nada más, o en caso de que no se cumpla la condición, ejecutar otro bloque de instrucciones. Hoy lo que vamos a hacer es mejorar el código de la última clase evitando la segunda condición, ya que el evaluar la condición es un tema muy lento para el ordenador. Además, es posible que nos equivoquemos al crear la condición y quede algún posible valor fuera del de la evaluación. Para ello usaremos el mismo código que usamos en la clase anterior, nos vamos a macros, le damos a modificar y aquí tenemos el código en el cual había un número secreto que era igual a 4, se pedía un número al usuario y primero se comparaba si la respuesta era correcta y después se comparaba si la respuesta no era correcta. En este caso lo que haremos es sustituir tanto el final del primer bucle como el principio del segundo con una instrucción else haciendo un bucle if else, para ello borramos estas dos líneas y escribimos simplemente la instrucción else. Esta instrucción lo que va a hacer es que si se cumple esta condición se ejecutará esta instrucción y si no se cumple esta instrucción se ejecutarán todas las de aquí. Comprobémoslo, ejecutamos y vamos a, a poner un 4 para que se ejecute el mensaje has acertado. Ejecutamos, ponemos un 4, aceptamos, has acertado. Ha entrado aquí y ha mostrado este mensaje. Vamos a intentar mostrar el otro mensaje. Para ello meteremos un valor distinto de 4. Ejecutamos, 5, aceptamos, no has acertado. Con un solo condicional podemos evaluar tanto las instrucciones a realizar si es verdad, correcta la respuesta como si es incorrecta.